Buenas tardes. Yo soy Carmen Peláez, directora del Campus Corporativo del Sector TIC. Y tengo la fortuna de presentar a Fernando Maldonado, analista de la industria TIC, que nos va a impartir una webinar sobre la empresa orientada a datos. Esta webinar está enmarcada dentro de las actividades que el Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía viene organizando desde hace ya casi, casi dos años, año y medio. Eh, y está eh, financiada íntegramente por la Junta de Andalucía. Antes de presentar a Fernando, me gustaría... Bueno, muchos sois antiguos conocidos nuestros, ya participantes de otras actividades anteriores. Eh, la webinar tendrá una duración de una hora aproximadamente. Eh, Fernando nos ha pedido que hagamos las preguntas al final de la charla. Utilizaremos el chat porque es más ágil. En cualquier caso, si hay alguna persona que tiene una duda que no puede dejar para, para el final, pues, por supuesto, podrá hacerla en el chat. Eh, siempre nos suele ocurrir que eh, a veces preguntáis cosas y resulta que, que el docente pues lo iba a contar a continuación. En cualquier caso, ya, como os digo, si hay algo que, que es de mucho interés, porque no lo hayáis entendido, podéis preguntar, pero si no, las preguntas más interesantes las podemos dejar para para el final de la, de la charla. Bueno, antes de continuar, espero que me oigáis bien. Hay un, tenéis un botón debajo de la presentación, que es un muñequito, que significa levantar la mano. Si levantáis la mano, yo sabré que, que me oís. Gracias, Eugenio. Perfecto, José. Bien, José Antonio, José Ricardo, perfecto. Entiendo, entonces, que más o menos todos me oís. <risa> Genial. Muy bien. Pues, si os parece, presento a Fernando. Fernando Maldonado tiene más de 20 años de experiencia conectando la oferta y la demanda de tecnología como analista de la industria TIC. Asesora a las principales empresas del país sobre cómo extraer valor de la tecnología y los datos. Trabaja con destacados proveedores de tecnología, tanto en la construcción de liderazgo de pensamiento como hacer más eficiente su llegada al mercado. Yo he tenido la fortuna de hablar brevemente con él justo antes de empezar y ya estoy enganchada. Así que supongo que a todos os pasará lo mismo. Si te parece, Fernando, comparto tu presentación y si tú quieres decir algo más acerca de ti, yo encantada y te cedo la palabra. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y bueno, a todos los que os habéis eh, conectado. Eh, bueno, mi idea es os voy a, eh, cuando hable os voy a os voy a tutear eh, para que bueno consigamos eh, tener un, un debate posterior ¿no? y, y que sea más, más fácil ¿no? a llevar a cabo ese debate en un entorno más, más informal. Eh, respecto a la presentación, Carmen, pues eh, nada, solo añadir eh, que poco lo que es un, un, un analista. ¿no? Efectivamente, conectamos lo que la oferta y, y la demanda de, de tecnología, pero lo hacemos con una característica que nos diferencia, quizá, de lo que pueda ser un, un consultor, y es que eh, tenemos una visión neutra. Los analistas no recomendamos a ningún proveedor ni ninguna tecnología específica, sino que bueno, eh, nuestra visión es más eh, desde un punto de vista de, de mercado. Bien, eh, si os parece, eh, os, os entramos en, en materia. Eh, para ello, bueno, pues os presento un poco lo que es el, el índice de lo, que, de lo que vamos a, a tratar. ¿vale? Eh, sé que bueno, pues la audiencia es, eh, puede ser heterogénea. Estoy enfocado fundamentalmente a, a, a proveedores de tecnología, pero bueno, creo que es útil eh, tanto si estáis en el lado de la oferta tecnológica como de la demanda. ¿no? El primer aspecto es, eh, estéis donde estéis, eh, conocer la demanda. Si estáis en el lado de la oferta, pues para, para conocer mejor el mercado en el que entráis, los puntos de entrada. Eh, si estáis en el lado de la demanda, pues para saber lo que están haciendo eh, otras empresas y cómo os puede ayudar a llevarlo a cabo en vuestro caso. ¿no? Y luego también, pues con esa doble perspectiva, ¿no? tanto para una audiencia de, de, de proveedores tecnológicos o, o de usuarios de tecnología, pues también vamos a conocer cuál es la oferta. ¿vale? La oferta es, eh, durante los últimos años, pues ha proliferado, ha proliferado mucho y voy a centrar en algunos, en algunos casos, veremos el, el quién es quién ¿no? en, en el mercado y he querido hacer un poco eh, más énfasis, no tanto los grandes proveedores, que todos podemos conocer, sino en empresas, muchas veces, con un corte más, más local, empresas nacionales, cosas que están haciendo. Y, por último, pues cerrar con algunas de las tendencias ¿no? que hay en el mercado, como es... Eh, veis ahí, eh, me he querido concentrar en cuatro, mencionaré algunas más, ¿no? pero yo creo que hoy ya es inevitable hablar de, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, también eh, he querido centrarme en lo que va por debajo, ¿no? en, en la revolución en hardware, porque cuando, eh, digamos, la infraestructura tecnológica se agita, todo lo que va por encima, todos los servicios eh, digitales se aceleran. Y por último, pues eh, hoy por hoy ya es inevitable hablar de aspectos eh, relacionados con eh, la regulación. ¿no? En concreto, bueno, pues yo creo que estamos ahí ahí del año eh, en que entró en vigor la regulación sobre GDPR. Pues haré unas, unas breves menciones. Al final, si bien es verdad que a lo largo de la presentación podrá, podrá aparecer, eh, el, el, el, el punto de, de, de partida es hablaros sobre las magias de las predicciones. ¿vale? Eh, yo que, estoy seguro que todos habéis tenido un te podemos decir, ajá, este ahora entiendo eh, cuál es el potencial que encierra todo esto de la explotación de los, de los datos y de las predicciones que podemos hacer. A mí me gusta hablar eh, más de, de, de predicciones, más que de la tecnología que va por debajo. ¿no? Eh, yo, mi momento, mmm, ese momento donde me di cuenta de, del potencial que encerraba, eh, toda la tecnología se produjo escuchando una anécdota de, de Larry Page, eh, el, el, uno de los fundadores de Google. ¿no? Él todos los, todos los viernes por la mañana tenía unas eh, reuniones eh, con el equipo de, de ingenieros. ¿no? Esto fue hace años y uno de los ingenieros eh, que estaba allí en esa reunión le preguntó a ver, Larry, eh, durante los últimos años hemos conseguido reducir eh, las latencias de nuestro buscador, es decir, el tiempo que tarda entre que una persona introduce su búsqueda y recibe la respuesta, ¿no? de unos segundos a unas décimas. Y dijo, Pone, ¿qué, ¿qué haremos cuando, cuando alcancemos una latencia igual a cero? Bueno, pues Larry Page le contestó, eh, le replicó y le dijo, seguiremos trabajando hasta conseguir alcanzar unas latencias negativas. Bueno, ¿os podéis, os podéis imaginar la cara de todos esos ingenieros, eh? con, con, con, que, que, que, vamos, ni con, ni con computación eh, cuántica eh, era posible alcanzar eh, esa, esa latencia negativa. Por supuesto, eh, Larry Page, lo que se estaba refiriendo aquí es eh, que si podían anticipar lo que el cliente o lo que el usuario eh, quería buscar, Entonces, digámoslo así podrían eh, alcanzar eh, una latencia negativa. Bueno, de hecho, veis que desde hace años, cuando uno va a buscar algo, empieza a escribir, ya le empiezan a sugerir eh, cuál puede ser, eh, lo, qué puede ser lo que, está, lo que está buscando. Esto de las latencias eh, negativas, eh, bueno, pues, aparte de ser una anécdota que es interesante, lo podemos aplicar, o yo os preguntaría si, si en vuestro negocio podéis llegar a, a aplicar latencias negativas en vuestras operaciones, en algún aspecto, regularlas, no en, en alguna parte de, de, de los procesos ¿no? que ayude a reducir eh, los tiempos. Entonces, yo aquí os traigo también el ejemplo de Otto Otto es, eh, para que os hagáis una idea, es el, el Amazon eh, alemán. ¿no? Eh, es un... Bueno, lo que hace es, eh, bueno, es un grupo muy grande, pero una parte importante se dedica a la venta eh, a través de por medio de e-commerce de distintos productos. Esta empresa tenía un, un problema y es que eh, estaba perdiendo mucho dinero debido a las devoluciones que se producían cuando, eh, pues cuando el cliente compraba y no le gustaba algo o no. Y, y sobre todo, hm, hicieron un análisis de cuáles eran los motivos por los que se estaban produciendo gran parte de las devoluciones. Y, su primer análisis le llevó a una conclusión interesante y es que eh, estaba muy relacionado el porcentaje de devoluciones con el tiempo eh, que tardaban en recibir esos eh, los productos. ¿no? Entonces, bueno, eh, se pusieron a, a, a estudiar el, el, el asunto y se dieron cuenta que tenían un dilema. Por un lado, eh, si querían enviar los productos, eh, la cesta eh, de compra, toda junta, pues eh, tenían que esperar muchas veces algunos productos que no tenían en stock. Y si, por otro lado, enviaban los productos según los tenían en varios envíos, pues esto al cliente tampoco le gustaba y tampoco mejoraba mucho lo que eran los ratios de, de devoluciones Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hicieron? Pues, os podéis imaginar, eh, hacer una, una, unas predicciones, utilizar un algoritmo que se estaba utilizando en el, en el CERN, eh, eh, y lo adaptaron eh, para, su, para su negocio. Y lo que fueron eh, capaces es de eh, poder eh, anticipar, con 30 días de antelación y con una, mmm, digamos una, una precisión del 90%, pudieron eh, anticipar cuál era la demanda que iban a tener. Por tanto, podían eh, comprar de forma automática eh, eh, el stock que iban a necesitar de los productos de terceros y así agilizar, reducir el tiempo eh, de entrega de estos productos. Efectivamente, eh, pues, eh, lo consiguieron, ¿no? Y prueba de ello es que, eh, bueno, pues, aproximadamente este año Oto ha conseguido eh, reducir en 2 millones de... De, de productos eh, que, no han sido, que no han sido devueltos. ¿no? Entonces, eh, a través de las predicciones, fueron capaces de contraer el tiempo, el tiempo de entrega. Bien, un aspecto muy importante de todo esto es cuál es la precisión que uno alcanza en hacer sus predicciones. Eh, en el caso de Otto mencionaba que eh, está en torno al 90%. ¿no? Pero, y esto me lleva a la, tercera, a la tercera empresa que quería mencionaros ahora, que es el caso de Amazon, porque eh, si somos capaces de aumentar la precisión de nuestras predicciones, pues quizás somos capaces de cambiar nuestro modelo de negocio. Amazon está experimentando también con la idea de, cuando llegue a un punto en el que sea lo suficientemente preciso sus predicciones, cambiar de modelo de negocio. Es decir, el cliente no compra o sea, actualmente compra y luego le envío lo que ha comprado, Amazon ya está pensando en enviarte lo que piensa que tú puedes comprar y que tú devuelvas lo que no quieras. Obviamente, cuando tenemos una precisión importante, cambiaríamos todo el modelo de negocio, toda la logística que hay por detrás de todo esto. Al final, estos ejemplos yo creo que también ilustran una cosa importante, y es que hay que empezar a pensar de forma diferente en torno eh, a qué podemos hacer con eh, nuestras predicciones, con nuestra capacidad de, de predecir. Os he traído una, una cita que creo que es un, un buen consejo antes de empezar, y es que eh, lo importante es enamorarse del problema más que eh, centrarse en la tecnología. Primero hay que caracterizar, definir bien cuál es el problema que queremos resolver, y luego ya entrará la tecnología. Bueno, esto es una cita, como veis, de, Chief of Officer de SACIR, que pues, en una reunión mencionaba la importancia que tiene y esto que parece obvio, muchas veces no lo es. Nos fijamos en la tecnología. De hecho, cuando empezamos a adoptar tecnologías como Big Data, alguno decía la broma de tengo la respuesta, ¿cuáles son las preguntas? ¿no? Tratábamos de utilizar esa tecnología sin aplicarla, sin conectarla a un problema de negocio concreto. Hay que empezar por el, por, el, por el problema de negocio. Bien, pues con esta breve introducción sí podemos pasar ya a lo que es eh, la parte de conocer la demanda. Bien, aquí eh, lo que quiero hablaros es de casos de uso, pero antes eh, sí que quiero hacer referencia un poco a, a, a dar un punto de, de partida, no a hablar un poco de cuál es el cuál es el, el, el motivo de todo esto, ¿no? la explosión de datos, que ya, ya conocéis eh, todos, que pues, estamos ampliando nuestro vocabulario. ¿no? O sea, ya hablamos de, de el, el, el, la cantidad de datos que se genera. Eh, ya tenemos que buscar nuevas palabras, medirlas de una forma diferente, como los que Aquí os traigo un ejemplo, seguro que muchos lo, lo habéis visto, de cuál es la cantidad de información que se puede generar en un minuto sobre todo a través de muchos de los medios eh, sociales y aplicaciones que muchos utilizaréis. ¿no? Esto eh, sí que es verdad que eh, los datos están creciendo mucho, pero a mí me gustaría destacar también eh, un, un hecho importante, y es que está cambiando el patrón de crecimiento de, eh, de los datos. O sea, los datos están pasando de ser, si antes eran datos estructurados, están pasando a ser datos desestructurados por nuestra propia actividad, es el usuario el principal generador de datos, o eh, por el uso de, de Internet de las cosas que está generando unos datos más más eh, bueno, pues, eh, semiestructurados, por decirlo, por decirlo así. Eh, la, la Unión Europea eh, pues, ya nos habla, ha hecho unas mediciones de pues eh, la economía que está generando toda esta actividad, toda esta explotación del dato, ¿no? Nos habla aquí de cuántos empleos se están generando con relación eh, de empresas, incluso la, la generación de, de riqueza. Bueno, lo interesante de todos estos datos también es decir que es la economía del dato está, está creciendo y está creciendo muy rápido. ¿no? Según estos datos, pues en cinco años aproximadamente, pues se está, se está duplicando y no hay eh, visos de que esto vaya a parar, sino que cada vez el ritmo de innovación va a hacer que hagamos un uso cada vez más intensivo de los datos y utilicemos las tecnologías relacionadas con todos estos datos. Además, al final, esto pues, bueno, pues se traduce, eh, cuando vemos el mercado, en un crecimiento del mercado pues, bastante significativo. Aquí está, en este gráfico, que no sé si se ve bien, que es pequeño, pues para que os hagáis una idea, la, el, el azul claro hace referencia a la parte de software y el gris a la parte de los servicios. O sea, está creciendo, a medida que crece el, el, el mercado, está creciendo también muy rápido lo que es la parte de los servicios en torno a tecnologías de, de Big Data. Un hecho importante y diferente de esta tecnología frente a otras tecnologías en el pasado es que abarca casi a cualquier, eh, a cualquier tamaño de empresa y cualquier sector de actividad. Es algo que veremos luego, pero hay sectores eh, tradicionalmente muy alejados del mundo de las tecnologías de la información que también se están beneficiando de, de ella. Bien, pues, eh, ¿por qué? ¿cuál es eh, la razón? Pues, una de las razones es que están proliferando los casos de uso. Normalmente, cuando hablamos de tecnologías y de analítica de Big Data, nos referimos frecuentemente a que afecta a la toma de decisiones, ¿no? eh, Por ejemplo, dónde invertir, ¿no? Imaginaros que eh, este es un, un ejemplo clásico, ¿no? Que sois un, un hotel ¿no? y tenéis que decidir dónde vais a hacer reformas el año viene. Pues tradicionalmente se utilizaban datos del transaccional y, bueno, pues, eh, muchos de los de, de, de los hoteles, pues ya dicen, bueno, ¿por qué no recogemos la información de donde realmente, una información de valor que se genera, que es en el propio usuario, a través, pues os podéis imaginar, de los TripAdvisor y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, esto ayuda, eh, utilizando información externa a lo que eran eh, los datos eh, tradicionales que podía manejar un hotel a través de encuestas, y demás pues eh, ayuda a tomar ese tipo de, de decisiones. Pero además de la toma de decisiones, hay otros, otros usos, como puede ser... El eh, inteligencia eh, operacional, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar eh, nuestras operaciones eh, cuando aplicamos este tipo de analíticas y de, y de tecnologías de Big Data, ¿no? Aquí, eh, eh, por poneros un ejemplo, tenemos el caso de, de, de, de McDonald's que precisamente quería hacer algo parecido a, a, lo, a lo que hablaba de Otto antes, pero aplicado a su negocio, ¿no? Uno de los problemas que tenía era... Eh, que los tiempos de espera, cuando uno iba a comprar a, a, a, su, a sus locales, pues eran eh, muy elevados y eh, perdían algunos de los clientes. ¿no? Entonces tenían que reducir esos tiempos de espera. Y bueno, podéis imaginar que obviamente lo hicieron a través de eh, estableciendo predicciones, analizando eh, no solo el diseño de, de las instalaciones, sino también eh, preveyendo en qué momento día se producían picos, cuáles eran las características de esos clientes que eh, accedían, si eran vehículos familiares o no, en fin, haciendo este tipo de cosas fueron capaces de predecir y adaptar eh, sus operaciones a esos picos, a esos picos de demanda, de tal forma que consiguieron, por ejemplo, hace dos años estaban las colas en un promedio de cuatro minutos, pasaron a estar en, en dos minutos. Bien, eh, hay una cosa importante, es que eh, cuando uno tiene un problema y tiene que expresarlo en términos que, eh, de objetivos alcanzables. ¿no? El caso de, de McDonald's nos muestra cómo ellos tenían claramente medido cuáles eran los tiempos cuatro y cuál era el objetivo que querían alcanzar y cómo querían reducirlo y cuál iba a, tener, cuál iba a ser el impacto. Por otro lado, también tenemos casos donde tenemos problemas eh, ad hoc, ¿no? en el que queremos resolver eh, problemas puntuales y esto significa que no hay unas preguntas predefinidas que no eh, sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. Bueno, este es el, el caso donde tenemos que contrastar hipótesis y eh, eh, hacer hipótesis, contrastarlas y llegar al fondo del, del asunto. ¿no? este, eh, Por poneros un caso, eh, Xerox con su servicio técnico eh, de Code Center pues, tenía una serie de, de problemas y es que eh, uno de ellos, el más importante, es que tenía una alta rotación. ¿no? Pues, tuvieron que hacer eh, un análisis específico para entender por qué eh, la rotación era tan alta y eh, bueno pues analizando toda la información que tenían sobre los empleados sobre su rendimiento en fin toda la información que tenían a su alcance y llegaron un poco a la conclusión de que había factores como la personalidad eh, que eran muy, muy importantes a la hora de de, de, de de definir la permanencia de estas personas obviamente toda esta información pasó a, a recursos humanos para las futuras contrataciones que se iban haciendo y consiguieron reducir ese, ese ratio de, de personas que, que abandonaban eh, en un 20%. Tenemos el caso también de, de un uso diferente, que es cuando queremos construir un producto inteligente o un producto de datos. Aquí, bueno, pues eh, podemos... Hace referencia al caso de un, de un Spotify. Hay muchos casos relacionados cada vez más con esa idea de generar eh, productos que sean inteligentes productos cuya esencia gire en torno a los, a los datos. Aquí lo interesante, en el caso, por ejemplo, de Spotify es que esos datos no solo se utilizan eh, de cara a los a los eh, a los usuarios sino también hacia los productores de música, hacia los grupos, cómo están utilizando toda esa información en los dos lados y cómo están extrayendo en valor todo ello a través de, de la, de la, del uso o la explotación de los datos. Y por último, eh, tenemos el, el caso de, del, del comercio de, de datos, donde eh, bueno, podemos ver cómo podemos monetizar los datos que ya tenemos. Hay un, un canal de, de, de televisión que eh, se llama The Weather Channel que eh, bueno, estaba viendo cómo los ingresos por publicidad eh, de su negocio pues, pues estaban cayendo. ¿no? Además, es un canal con unas características especiales, porque bueno muchos eh, analistas, eh, científicos del dato y demás, para analizar cuál es eh, el pronóstico del tiempo, y se dieron cuenta que podían utilizar todas esas capacidades para analizar los comportamientos de su propia audiencia. Entonces, bueno, pues eh, empezaron a utilizar todo ese conocimiento para sus anunciantes que pudieran anunciar determinados productos en función de cuáles eran las condiciones eh, que se estaban dando de tiempo, ¿no? climáticas. Eh, uno de los anunciantes, pues, por ejemplo, en función de la humedad que, en el, que había en el aire, lanzaron una campaña en un momento dado, cuando esa humedad estaba aumentando, para vender un alisador de un champú, alisador de pelo para, para un determinado target y bueno, tuvieron eh, un, un retorno superior al 10% de lo que solían tener. Es decir, ¿cómo podemos utilizar información que ya tenemos en un contexto diferente? Tienes los casos de uso. Aquí, eh, bueno, pues. Eh, Podemos ver un poco una definición un poquillo, un poco más formal de lo, que, de lo que nos referimos. El tradicional toma de decisiones, donde ampliamos nuestras capacidades tradicionales. La inteligencia operacional, que está muy vinculada eh, a aspectos de, de, de datos, el manejo de datos de, en tiempo real, operaciones. Ahora que eh, cada vez más vamos sensorizando determinados productos, pues tenemos, por ejemplo, aspectos como mantenimientos mantenimientos preventivos, la parte de la resolución de, de problemas ad hoc. Aquí esto eh, normalmente recurrimos a científicos de datos externos eh, a la organización, donde frecuentemente lo que encontramos es que una vez que eh, se ha resuelto ese problema, automáticamente pasa a formar parte de la analítica de la, de la, propia, de la propia empresa. ¿no? En estos casos, pues eh, son muy difíciles, es un contexto de mucha de mucha incertidumbre porque no existe una experiencia previa sobre cómo se resuelve. ¿no? Por eso hablábamos de hay que validar hipótesis. El producto inteligente y, el, y, y la inteligencia de mercado o, eh, en el caso este que os decía, de cómo podemos monetizar los datos que ya tenemos eh, para que un tercero eh, compre esa información, ya sea en la forma de datos o en la forma de un insight, que veremos bueno, todos ellos los veremos un poco más adelante también en la parte de cómo, cómo la afronta la, la oferta. Al final, todos eh, bueno, conocéis eh, seguramente esta, esta clasificación de cómo vamos a caracterizar los problemas o la oportunidad, donde lo que queremos es responder, cuando respondemos a, a cosas como qué ha pasado, lo que hacemos es un análisis más descriptivo. Quizá queramos hacer, como veíamos en el, en el, en el análisis, de, de por qué ha pasado esto, es un diagnóstico, cuáles son los motivos, eh, o ya podemos movernos hacia cada vez aspectos más sofisticados, como es la predicción, qué va a pasar, qué tengo que hacer, incluso cómo lo puedo hacer. Bien, aquí, eh, esto es eh, una imagen que es bastante conocida, que todos conoceréis, pero lo que sí que he querido hacer es trasponerla tras a la perspectiva, ya no de la empresa, sino de un empleado. Eh, el empleado, un empleado que ahora eh, hablamos de, de que un empleado que tiene que ser cada vez más empoderado eh, para tomar sus propias decisiones, pues, bueno, ¿qué necesita ese empleado para tomar sus decisiones? Necesita saber qué está pasando, qué le puede recomendar, qué debo saber... Eh, ¿Qué debo saber siempre? Con lo cual, ¿es susceptible de una automatización o qué aspectos debo evitar. Eh, imaginaros eh, un operario en una, en una fábrica que, pues, eh, Ahí tiene que tomar la decisión si para la producción, porque eh, hay uno de los lotes, de, de los alimentos que están allí, que está contaminado. Bueno, pues este es el tipo de preguntas que ese empleado va a necesitar eh, para eh, poder eh, tomar una, una decisión y que podamos, antes de que el daño sea mayor, podamos. podamos Estos son los casos de uso, ya sea desde una perspectiva de negocio como de una perspectiva del empleado de cómo podemos tomar eh, no solo decisiones, sino aumentar la inteligencia operacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, ahora vamos a ver un poco, porque aparte de, de, de distintos casos de uso, también cada sector está encontrando eh, su propia, sus propios usos, ¿no? Eh, lo primero es que gran parte de la innovación que, que se está produciendo en el mercado es una innovación que se produce por combinación. Esto hace que sea, muchas veces, una innovación que es eh, impredecible, ¿no? Que no sabemos muy bien los ingredientes, ya están aquí, es difícil que aparezcan nuevos ingredientes. Lo que nos va a diferenciar es cómo combinamos todos estos eh, ingredientes. Tenemos eh, desde blockchain, drones, eh, Big data, robótica, realidad aumentada, biometría. Tenemos un montón de tecnologías y tenemos que ver cómo aplicamos todas estas, eh, todas estas tecnologías, cómo las combinamos para eh, sacar servicios eh, innovadores. ¿no? Eh, si os fijáis, al final, eh, el pegamento que une todos estos ingredientes digitales va a ser el, el dato, ¿no? Cloud es, probablemente, el habilitador. Eh, luego, lo, más adelante lo mencionaré, porque cada vez eh, lo utilizamos más, existen razones para, para hacerlo. Y, y el dato es lo que realmente une y hace que eh, podamos combinar todos estos elementos. Bien, eh, os traigo un ejemplo, porque hay veces que eh, una, una imagen vale más que, que mil palabras. ¿no? Eh, tenemos el caso de, de la cirugía 4.0 que lo que hace es si volvemos atrás es utilizar todos estos ingredientes que es eh, robótica eh, tecnología 5g cuando, cuando la haya ahora os contaré el caso de, del clínic de barcelona que eh, bueno, pues de forma experimental es una de las pruebas que se ha hecho que permite eh, llevar a cabo esta cirugía 4.0 bueno pues en palabras de del, del jefe de, de cirugía Hospital Clínic de Barcelona, eh, en la cirugía 4.0, el cirujano navega, diseca, corta y sutura datos en lugar de tejidos. Entonces, eh, os he querido traer esto porque eh, si somos capaces de digitalizar eh, una cirugía, eh, ¿qué no podrá digitalizarse? No? ¿Cómo no eh, podremos explotar el sector que sea eh, los datos? Bien, pues si vemos los distintos sectores, cada uno tiene eh, sus retos y Big Data entra de una u otra forma. ¿no? Eh, en el caso de, de, de la sanidad, eh, aparte de este caso específico de lo que es la teoría 4.0, tiene un gran reto ¿no? en torno a su sostenibilidad. ¿no? Y, y Big Data se está utilizando eh, para, digamos, eh, conseguir eh, un enfoque más preventivo sobre sobre la, la sanidad. Hay una, una empresa que se llama eh, Cardiogram que ahora pues lo que hace es eh, utilizar, nos hemos convertido todos en un en un, sex, en un sensor, ¿no? Somos capaces a través de, de determinados wearables, de determinados dispositivos que llevamos con nosotros, pues esta empresa es capaz eh, de hacer relaciones entre <coughs> cuántas horas dormimos, el ritmo de... de de nuestro pulso, en fin, hay un montón de datos que son capaces de obtener y lo que están haciendo es que son capaces de hacer predicciones eh, sobre eh, cuando una persona puede tener problemas de, de diabetes. Bien, ellos de momento se han quedado en la parte de predicción y eh, están eh, pensando, digamos, si eh, son capaces de realizar un diagnóstico. Aquí el reto, pasar de una predicción a realidad un diagnóstico también es regulatorio. Las implicaciones no son las mismas, pero sí nos da una idea de hacia dónde eh, se dirige mucho de, los, de, de la explotación de datos en el entorno de sanidad. En el caso de, de, de retail, bueno, pues ya he mencionado algunos, algunos casos antes, y, y bueno, en, en concreto, en lo que es la parte minorista, pues <coughs> ser capaces de... De, de predecir cuál es la demanda, ya hemos visto el efecto que puede tener en las operaciones, pero también eh, dentro de la propia tienda, en fin, eh, en el caso de, de retail, también tiene un uso muy intensivo, como en, el, en la industria. Bueno, esto es una documentación, como veis, hay mucha letra, la que he puesto aquí, pero eh, lo quiero dejar como documentación, no quiero entrar en todos ellos, para poder seguir avanzando, sí que me centraré en alguno que, que puede ser eh, interesante destacar. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos el caso de, del, del sector financiero. Ya eh, no sé si oís que todas las, las eh, empresas financieras empiezan a definirse como, como empresas eh, definidas. Eh, o sea, que son empresas... Se definen como empresas de software empresas tecnológicas sí. y como aspectos eh, regulatorios están teniendo un fuerte impacto en una mayor orientación a datos de todas estas entidades. No, no sé si conocéis la regulación eh, PSD2, que eh, obliga, de alguna forma, a las entidades a que puedan... Es una regulación relacionada con medios de pago, pero que obliga a, a las entidades a abrir sus datos a terceros. ¿no? Esto va a fomentar muchísimo eh, el que se haga, digamos, una explotación por parte de fintechs y de terceros de todos eh, los datos eh, bancarios en el, en el sector de educación, en el sector eh, transporte, eh, con todos los aspectos que tienen que ver con, con la logística, pues, obviamente, tiene un gran, eh, un gran impacto ¿no? el análisis de datos. Otros sectores, eh, mencionaba antes, como el sector de la, de la agricultura, es uno de los sectores que, bueno, tradicionalmente ha estado más alejados de, de, de las tecnologías, eh, cómo lo están utilizando, no? cómo combinan, por ejemplo, eh, están combinando eh, las bodegas no por ejemplo, están combinando eh, la información que obtienen a través de drones con, eh, con analítica para, e inteligencia artificial incluso para saber bueno, pues en qué momento tienen que sembrar o en qué momento eh, las uvas están en condiciones para empezar a, a vendimiar o cuál es eh, toda eh, esta situación. Hay otras situaciones más específicas, incluso en Andalucía, hay un caso, hay un caso que es interesante, ¿no? que tiene que ver con, con cuando eh, se produce... Eh, hay un, la mosca del olivo que genera eh, muchos problemas, eh, con, con, con el cultivo que, bueno, pues una de las formas de atajar esto es eh, a través de pesticidas, pero si quieres mantener que tu producto sea ecológico, no puedes echar constantemente pesticidas, sino que tienen una serie de, de requisitos, ¿no? Por ejemplo, eh, que se produzca eh, una vez al año, ¿no? O creo que es una o dos veces al año. Bueno, pues aquí es donde entra <coughs> eh, la analítica predictiva para saber en qué momento eh, es el adecuado para producir eh, o estos pesticidas que eviten eh, que se produzca eh, todo esto de la, de la mosca del, del olivo. En la parte de energía, sobre todo con, con todo lo que tiene que ver la, la sensorización de, de, de todos los elementos que componen, ¿no? lo que podemos llamar los smart grids, la necesidad de, de conocer en tiempo real eh, y de casar oferta y demanda en tiempo real eh, la demanda de energía y, y por supuesto, también en, en el sector en el público. Hay muchos ejemplos, eh, pero quizá los más destacados pues obviamente están relacionados con todo lo que es el, el, los temas de las cities, de cómo estamos sensorizando eh, nuestro entorno, en la parte de turismo, de servicios e incluso en la parte eh, audiovisual, cada uno tiene sus propios sus propios retos. ¿no? En la parte de servicios hay un caso que me parece interesante, que es el, el caso de, de, de Avis, que encontraba difícil diferenciarse de sus competidores y lo que hizo fue tratar de tener un conocimiento más exhaustivo sobre sus clientes, un conocimiento 360, lo que le permitió no solo anticipar, eh, hacer una predicción sobre qué clientes iban a ser más rentables en el futuro, sino en el otro lado de la moneda, identificar, que clientes no eran rentables para eh, desecharlos. Bien, pues eh, esto es, a grosso modo, ya os digo que lo dejo también como, como documentación, porque eh, entrar en todos ellos llevaría bastante tiempo, pero sí una idea de que eh, la idea central es no importa en qué sector estés, esto, eh, la explotación de los datos eh, está siendo utilizada en en todos ellos. Bien, eh, vamos a ver cuáles son los, los aceleradores y los iniciadores de, de, de las empresas. ¿no? Aquí os quiero mostrar un poco el dato, la evolución hacia el dato como activo. ¿no? Desde una doble perspectiva, el alcance en donde eh, lo utilizamos dentro de la organización normalmente va a entrar en distintos departamentos, el departamento de marketing, el departamento de recursos humanos, el de operaciones, cada uno eh, va encontrando sus propios casos de uso y eh, va haciendo un uso, eh, digamos, de su información, eh, pero que no es un uso donde se eh, reutilice esa, esa información. ¿no? Nos estamos moviendo eh, actualmente hacia una mayor reutilización del dato. El dato, por ejemplo, que uno eh, tiene en el servicio de atención al cliente, pues puede servir para mejorar eh, el, el, nuestro, nuestro producto, puede servir en otras, en otras áreas de la empresa que nos den, eh, pues que pueda ser. <risas> Disculpen, estoy viendo que entran, salen, no sé si hay algunas personas que tienen, que tienen problemas con, con la conexión. Bien, eh, la reutilización del dato, pues como decía. El dato que estoy utilizando, por ejemplo, para ver el rendimiento o eh, de, de cómo está funcionando la latencia, el rendimiento de los, de los servidores, que sirve para el Departamento de Tecnologías de la Información, ese mismo dato puede ser utilizado por el Departamento de Marketing para hacer un seguimiento sobre eh, los clientes, cómo están navegando por nuestro, por nuestro site Bueno, ahí eh, yo creo que os hacéis una idea de que es necesario y es uno de los retos que el dato empieza, empiece a compartirse y que empiece a utilizarse de forma integrada. Y el último el dato como activo, la visión más transformadora, es cuando uno no piensa solo dentro de la propia empresa, cómo se comparte dentro de la empresa, sino cómo vamos a compartir con terceros o a vender con terceros. Esto es una visión, ya como decía antes, que quizá los que están liderando en este sentido puedan ser más las entidades bancarias, por motivos de regulación que les han obligado a abrirse a las fintech, pero que estamos viendo cada vez más en otros sectores, ¿no? Hace recientemente eh, en el sector asegurador, eh, Mafres lanzaba una empresa eh, que se llama Sabia, que nace un poco con esta filosofía de convertirse en una plataforma que esté abierta a que terceros se puedan ir conectando. Aquí es eh, el dato, digamos, es la forma más, más avanzada y es aquí pues, donde se encuentran actualmente los, los, los nativos digitales. ¿no? estos Hay dos formas de llegar. Eh, por supuesto, eh, podemos ir avanzando a través de casos de uso, pero es verdad que algunas empresas han tenido claro ya desde el principio que iban a hacer un uso muy intensivo del, del dato y lo que han avanzado, sobre todo, es en la parte de gestión de los datos. Antes de saber incluso qué uso iban a hacer de los datos, tener una infraestructura, eh, voy a decir una palabrota, con los data lake, este tipo de cosas, que eh, permitían, eh, ya pensado, para que se produjera una reutilización eh, de los datos, no solo internamente, sino también externamente. Bien, esto está dando eh, lugar a distintos modelos de organización, donde, bueno, cómo se gestiona todas estas tecnologías y las relaciones que hay entre eh, el área de tecnología y, el de, y las áreas de negocio, pues la más común es que se crean grupos eh, multidisciplinares eh, con equipos vamos, equipos multidisciplinares, que es compartido tanto en el área de negocio como de tecnología. Pero si bien, a medida que nos vamos avanzando, lo que estamos viendo es que cada vez más eh, que se está produciendo una mayor distribución eh, donde hay eh, personas eh, dentro o metidas dentro, embebidas dentro del, del negocio. Bueno, aquí tenéis eh, distintos sabores, distintas modalidades, pero lo cierto es que eh, el grueso del mercado todavía eh, gestiona todo esto entre el departamento de tecnología y el de negocio. Hay grandes empresas, obviamente, que sacan sus, eh, sus data labs, que tienen un grupo de científicos del dato, eh, hay otras empresas que tienen, han generado centros de excelencia, e incluso eh, esta figura que todos conocemos del Chief Data Officer, que bueno, nace a principios de la, de la crisis eh, financiera en Estados Unidos, eh, en, el, en el sector bancario, para gestionar todo el tema del dato, pues ahora está teniendo otra serie de funciones más orientadas a la generación de valor dentro de las organizaciones. Y en grandes corporaciones ya vemos esta... Esta, esta figura eh, con, cierta, con cierta frecuencia. Pero el dato eh, no solo es, es un activo, hablamos mucho del dato, de la importancia que tiene, también es un pasivo y lo es especialmente desde que tenemos eh, la regulación eh, GDPR en vigor, ¿no? donde bueno, pues tenemos que eh, no solo si alguien tenía alguna duda sobre de quién era la propiedad de los datos personales, pues ya. Esa duda se acabó. Los datos son eh, del cliente. Nosotros lo que hacemos como empresas es eh, eh, gestionarlos, custodiarlos. De alguna manera, esto eh, implica que si eh, recogemos datos eh, y no hacemos eh, tenemos una política o de seguridad, pues eh, podemos tener eh, muchos problemas. El dato también no es un activo sino que es un pasivo. Hay que identificar y clasificar cuáles son los datos más sensibles, hay que encriptarlo, todo esto tiene, tiene, tiene un coste. ¿no? Entonces, eh, es importante que eh, tengamos en consideración que los datos no solo son eh, activos, sino que también forman parte del pasivo de las organizaciones cuando no están eh, debidamente securizados. Y tenemos dentro de las organizaciones muchas barreras para, para la adopción, pero quizá eh, la más importante es, eh, decía al principio, que lo más importante es definir cuál es el problema o oportunidad. y Tiene que ser algo que podamos expresar de forma medible para saber si los progresos que hemos hecho, si, eso que hemos, si esa analítica que hemos estado utilizando ha dado los resultados que esperábamos o no. Este es probablemente eh, el, el, el objetivo poco claro eh, uno de los, principales, eh, de los principales retos, pero cada vez más también eh, nos estamos encontrando con organizaciones donde eh, la calidad del dato, la baja calidad del dato, pues eh, eh, está condicionando incluso para muchos de los, de los proyectos. Decía, eh, uno de los saltos es pasar de eh, una visión de datos en silo a una visión compartida donde se reutiliza, pues eh, todavía existen ciertas barreras culturales en torno a la compartición de, de, de datos. El, la falta de apoyo de la, de la dirección, bueno, eh, podemos decir que empieza a ser algo ya marginal, eh, cada vez son más las empresas que tienen claro, que tienen que explorar el dato, lo que no tienen tan claro es el cómo. Bien, pues hemos visto un poco lo que era la parte de, de, de la demanda, por eh, refrescar un poco, son los distintos... Como veis, ha habido una proliferación de casos de uso, no solo para la toma de decisiones, sino también en el inteligente operacional o incluso una tendencia cada vez eh, más eh, avanzada es la, de, eh, es la de la monetización de, de, de los datos. Ahora vamos a ver, eh, hemos visto también un poco la parte de forma bastante rápida, la parte sectorial, y eh, algunos de los, de, de los aceleradores e inhibidores de, de las empresas. Ahora vamos a ver lo que es la parte de, de, de la oferta. ¿no? Cómo ha ido evolucionando la oferta. Aquí lo que voy a hacer es centrarme en algunos ejemplos de empresas eh, que operan en España, más allá de las grandes corporaciones que todos podemos, podemos conocer. bien eh, Mi punto de partida es la proliferación. Esta imagen, no veis nada, está hecho a costa. Y es que eh, desde que desde hace aproximadamente 10 años, en 2006, el lanzamiento de, de Hadoop, este, esta misma imagen sí la podríamos ver, el número de, de proveedores eh, que estaban en el mercado era mucho menor, pues ahora hay una gran proliferación en distintas, en distintas áreas. ¿no? Entonces, eh, esto eh, está creando mmm, una brecha de, de complejidad dentro de las organizaciones Si cada departamento. Si cada área dentro de la empresa empieza a utilizar distintas herramientas, pues esto al final se convierte en, en un auténtico eh, zoo donde tenemos eh, muchísimas herramientas. Y las capacidades que tenemos para gestionar, e integrar todas estas herramientas pues son realmente eh, complejas. Bien, pues, eh, si vemos en el caso de España esa foto, una foto global donde aparecían muchos de los proveedores que a nivel global están englobados en el área de Big Data y Analíticas, en España eh, lanzamos hace eh, un tiempo una una guía donde eh, eh, pues participaban más de 300 proveedores de, de tecnología pues para eh, ver un poco hacia dónde estaban dirigiendo su oferta. ¿no? Aquí os, lo que os voy a mostrar luego es, eh, es a, eh, a alguno de los resultados, ¿no? cogiendo una muestra de 300, pero bueno, eh, en torno a 500 proveedores están centrados específicamente o mmm, tienen una oferta concreta en el área de, de analítica y biblioteca. Bueno, pues aquí... Como veis, desde 2005 pues, el crecimiento ha sido exponencial de, de proveedores. Algunos, en algunos casos, bueno, pues ha habido eh, adquisiciones eh, a lo largo de este periodo. En el caso de Telefónica, con su unidad, Luca pues, adquirió a Synergic Partner. Han surgido algunas startups, eh, Made in Spain, como Decidata. Eh, incluso están entrando empresas que no provienen del ámbito de la tecnología, como es el caso de, de Roommate, que luego mencionaré. También proveedores locales. Eh, entró Claudera hace un par de años y tras la fusión con Horton, pues ahora tienen presencia los dos y están llegando eh, nuevos, nuevos proveedores. Bien, poniendo un poco orden en la casa sobre todos estos <coughs> proveedores, porque sí eh, quiero aclarar una cosa, competencia y concurrencia son... Eh, son cosas distintas. ¿no? Tenemos muchos proveedores, pero la verdad es que no eh, siempre eh, dirigen su oferta a los, mismos, eh, a los mismos segmentos y, por tanto, aunque tengas proveedores que estén dedicados exclusivamente al área de recursos humanos, pues a lo mejor encuentran poca eh, competencia. Pero bueno, esto es un poco la, la foto, por poner orden, de cómo podemos clasificar los distintos proveedores atendiendo al ámbito tecnológico que en el que operan, sí tengo que decir que cada vez son más las empresas que no, no son puras de, de analítica de datos. Normalmente, eh, aquellas empresas que hacen analítica de datos también van a hacer eh, herramientas para gestión de la información o la parte de Big Data o inteligencia de, de negocio. Bueno, cada vez se combina más y se va teniendo una oferta eh, cada vez más extensa. Bueno, pues, ¿a qué me refiero con estas partes? Bueno, pues aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? La parte de business intelligence tradicional, no hace falta que me, que me pare mucho aquí, ¿no? Pero los cuatro de mando, reporting, balance scorecard, la analítica de negocio, aquí eh, sí que eh, quiero meter no solo la parte tradicional de data mining, eh, sino también todo lo que tiene que ver con esta nueva corriente de inteligencia artificial o sistemas eh, cognitivos. Las tecnologías de, de, de Big Data, que por supuesto pues, ahí entrarían, las NoSQL, eh, las eh, HPC, High Performance Computing, en fin, el Memory... Hay, hay, hay varias tecnologías, esto es también un, un aspecto eh, eh, a destacar. Y luego, en la parte de gestión de información y eh, la factoría tradicional de información, donde está nuestro Data Workout, donde está nuestro Data Market. Bien, no quiero entrar mucho en esta, en esta parte, pero sí... Eh, sí que quería hacer eh, referencia a que esta oferta cada vez engloba más, más componentes de, de todo esto. Eh, cuando vemos hacia dónde están dirigiendo eh, todas estas empresas eh, su oferta, lo que vemos es que el sector eh, que está de enhorabuena, que más proveedores están dirigiendo su oferta es el, el financiero y asegurador, FRE, a... Al sanitario que aparece aquí en el ranking que os planteo aquí, en sexto lugar. Sí que quiero hacer una parada, una foto sobre el sector eh, retail, donde, bueno, pues quería poneros algunos ejemplos. En ¿no? el caso de, de Nextail, eh, son, esto, el equipo fundador son, son personas que trabajaban en, en Inditex, y que decidieron en un momento dado crear una empresa aparte dirigida a eh, optimizar la distribución de, de, investa, de inventario y la gestión en tienda. Hay otras empresas como Emotion que eh, lo que hace es un análisis del, del estado emocional de los clientes a través de eh, bueno, pues las cámaras que encontramos dentro de, de, de las tiendas, pues pueden determinar cuál es el estado que tienen estos eh, modo de, de startup, ¿no? Eh, Vía Blue eh, ofrece aquí hay In-Store Analytics, eh, que se utiliza, pues, por ejemplo, para analizar eh, los flujos de, de personas dentro de las tiendas. Stylesage eh, es una startup eh, pequeña, pero eh, en este caso utilizan inteligencia artificial para, eh, rastreando eh, toda la información que hay en la web, tratar de anticipar cuáles van a ser las tendencias y, y ver el diseño. Esta de aquí, Tico, es la siguiente. Es, es interesante porque es una empresa que no era tecnológica, sino que provenía del mundo de la seguridad, pero que en un momento dado dijo, bueno, pues si yo tengo mis cámaras de seguridad, les puedo dar un uso diferente a esas cámaras, pues, pues como veis, también ofrece este tipo de, de servicios. Y antes pues hablaba de la entrada de IRI, que eh, lo que hace es integrar... Eh, información de distintos puntos. Aparte de este tipo de empresas eh, que, como digo, pues son más locales, mmm, existen, por supuesto, los grandes proveedores de, de tecnología, los Fujitsu, BM y tal, que también tienen una oferta verticalizada dirigida a este tipo de, de sectores. También mmm, hay algunas de las empresas que, más que estar orientada hacia hacia eh, sectores, está orientada hacia departamentos. Pues, de nuevo, si estás en el departamento de marketing, enhorabuena, porque eh, gran parte de la oferta que hay en el mercado está dirigida a este tipo de, de, de departamento. ¿no? Eh, yo aquí, bueno, eh, quizá el que se dirija menos oferta es el de recursos humanos, y también he querido eh, pues, detenerme a ver un poco qué tipo de empresas están eh, especializadas o, o qué categorías ¿Qué caracterizan a estas? Tenemos lo que son las grandes plataformas como Workday o Cornerstone, tenemos las grandes consultoras, reclutadores, proveedores de aplicaciones tipo Meta4 e incluso aquí eh, intervienen pues, eh, Data Science como es el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Esto suplica técnicas en distintos ámbitos, como digo, que aunque eh, todas estén dentro del Departamento de Recursos Humanos, no necesariamente eh, se dedican a, a, a, a las mismas cosas. ¿no? El Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que pues, está vinculado a la Universidad eh, Autónoma de, de Madrid, es, eh, pues, ellos lo que hacen es, es el, el análisis, de eh, aplicando en algunos casos inteligencia artificial para la selección de de personas, sin embargo, pues Meta4 lo utiliza más para el rendimiento. Y hay casos como eh, esta Startup, eh, que es WorkMeter, que lo que hace es eh, analizar eh, bueno, pues, cuál es el trabajo, eh, a qué dedica su tiempo los empleados dentro de, del trabajo, a través de pues, eh, por dónde navegan, qué tipo de información intercambian. Eh, muy dirigido eh, a incrementar la productividad de los empleados, por un lado eh, dándose información, poniéndola en manos del propio empleado, pero por otro lado también eh, utilizando la dirección de la empresa eh, esta información para ver cómo se puede mejorar eh, la eficiencia o crear eh, grupos eh, que colaboren de forma más eficiente. Esta es una empresa española eh, que está creciendo en, en este ámbito. Eh, también tenemos los distintos casos de uso que he presentado antes, pero sí quería centrarme, el principal de largo es la toma de decisiones, pero sí que tenemos eh, el caso de lo que es el comercio de datos o la venta de, de, de datos. bueno Aquí eh, os traigo algunos ejemplos eh, y un poco también referirme a explicar someramente a qué me refiero aquí. ¿no? Esto es, comprende estrategias y tecnologías que permiten la venta a terceros de datos, que puede ser dato en crudo o eh, a través de, de, un, de algún tipo de, de insight. ¿no? Eh, entre las acciones típicas, la captura, filtrado, agregación o transformación y análisis de esa información. Aquí tenemos las empresas que tradicionalmente se han dedicado a este tipo de... de que estaban ya en este mercado. ¿no? Eh, eh, Experian, etcétera. Y, por otro lado, eh, tenemos ya las tecnológicas que van adquiriendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Telefónica, con su Smart Steps, que lo que hace es eh, bueno, pues geolocalizar a las personas y utilizar esa información para ayudar o, o, o dar insight a, a determinados comercios. Y, luego, cualquier empresa. ¿no? El caso más destacado quizás sea el del BBVA, que es un poco el que, el que os traigo aquí. ¿no? Eh, que creó una unidad hace tiempo de Big Data y Analítica, donde eh, bueno, pues toda la información capturan. y veis eh, uno de los usos, que es encontrar la obligación eh, óptima para tu negocio. ¿no? Esta, son, esta, esta solución que tienen ellos, donde explota su información y la dan en forma de insight a terceros, lo llaman commerce 365, y ayudan a determinados locales a ubicarse, saber elegir en qué zona eh, qué zona es más <coughs> la más adecuada para eh, poner su, su negocio. Bien, eh, los propios bancos utilizan sus, eh, la información que tienen sobre el uso que se hace de, tarjetas de, de sus tarjetas de crédito para, eh, combinándolo con otra información, pues, dar este tipo de servicios a terceras empresas. Bien, hay otras dinámicas, Y es lo mencionaba antes, hay empresas que no son tecnológicas eh, que están entrando en este mercado. A mí, el, el, quizá el más interesante es el caso de Experience, de Roommate. Eh, supongo que bueno, conoceréis todos este tipo de hoteles, pues, lo que hace es que eh, da servicio, eh, ha generado... Eh, pues, da servicios tanto de consultoría, Cómo eh, da la parte también, provee de, de la infraestructura tecnológica eh, necesaria a otros hoteles. Me gusta este ejemplo porque es un hotel que da servicio, por decirlo así, a algunos, eh, entre comillas, eh, competidores, que luego no compiten porque están en, en distintas, van dirigidos a distintos públicos. Pero eh, básicamente, eh, la oportunidad que vio eh, eh, Roommate es bueno, o se utilizaban su propia analítica de datos, pero claro, eh, los que conozcan el sector, eh, pues los intermediarios tipo Booking, pues tienen eh, unos eh, unas comisiones, en torno al 20% de lo que pagar el cliente, que estaban, están asfixiando un poco los márgenes eh, de los pequeños hoteles. Bueno, pues ellos eh, lo que hacen es, eh, un, un, dan este servicio de consultoría para reposicionar a todos estos hoteles y que puedan desintermediar a, a los bookings y que puedan volver a recuperar parte de la rentabilidad que, que ya tengo. bueno Este es un ejemplo, podéis buscarlo y ver eh, aquellos que, que os interese más. Bien, al final, eh, tenemos también muchas empresas. Eh, podemos decir que son de aquí, Made, made in Spain. Algunas, muchas de ellas, eh, en este proceso, en esa gráfica que os mostraba de los últimos años, han sido han sido adquiridas, otras se han ido renombrando eh, y también hay otras que van buscando un poco su espacio, los, desde una empresa de inteligencia artificial como Atomian, a, mencionaba antes a Bionprice, Beyond Price, también se dedica al negocio hotelero, comparación de, de precios y gestión de, de ingresos. Y tenemos el caso, por ejemplo, de PiperLab. PiperLab es una empresa de, de científicos del dato que está creciendo bastante. Es verdad que su oferta la dirigen a distintos sectores, pero fundamentalmente su fuerte es en la parte de, de logística. Eh, aquí quiero aprovechar que hablo de una empresa de científicos del dato que resuelven este tipo de problemas que mencionaba antes, de problemas ad hoc, donde uno les da sus datos, ellos los analizan y les, van, les dan una respuesta para también distinguir que hay distintos tipos de científico del dato. Están los científicos del dato más orientados a ayudar en la toma de decisiones y los científicos del dato, cada vez más, están orientados, digamos, a esos productos eh, que decía antes de datos o productos inteligentes. La diferencia es, aparte de que utilizan otro tipo de, de, de tecnología eh, y de herramientas, es que, a ver, el científico eh, del dato, que está... En el mundo de las decisiones, habla con personas. El científico del dato que está en el mundo de producto, de generar eh, mejores sistemas de recomendación, lo que hace es hablar con máquinas. Son las características que tienen eh, este tipo de, de, de científicos, son distintas. Bien, pues estos eh, Piper Lab están creciendo. Han pasado en, en pocos años de, de cinco empleados a aproximadamente 30. Como digo, son startups made in Spain y, bueno, pues, eh, existe una demanda eh, en el mercado sobre este tipo de empresas. Bien, eh, en el área de inteligencia artificial, eh, pues, también vemos que están, están surgiendo eh, algunas empresas, eh, como MLA Inventia, eh, en fin, hay, hay varias empresas que son eh, aquí, que también eh, tenemos este símbolo que no aparece en Salto Stratus, que eh, no es que tenga tecnología propia, sino que cuando es un partner de, de, Google, de Google en la parte de, de inteligencia artificial, bueno, se está, eh, se está creando, eh, no solo hay proveedores, sino que empieza a haber unos servicios especializados en torno a esos, esos proveedores. GMV, eh, la parte de Beba, vinculada al BBVA, o Insight, eh, compañía de Indra para todos los temas eh, digitales. ¿no? Bien, eh, ahora sí podemos ver lo que son eh, las, las tendencias de, de mercado. Eh, que, bueno Aquí he querido destacar eh, algunas, pero me voy a centrar en la parte de, de las que mencionaba antes, de inteligencia, sobre todo centrándome en la parte de... de, de no tanto no quiero hablar ahora de inteligencia artificial, sino de, de lo que hace o lo que puede hacer o de los distintos casos de uso, sino cómo se está adoptando. Y básicamente, eh, aquí os traigo unos datos que hemos recogido recientemente: cuatro formas mmm, de adoptar la inteligencia artificial. Una es, a ver, eh, hay empresas que deciden, oye, me lo desarrollo yo solo, sin ayuda de nadie, utilizo eh, las tecnologías open source que hay en el mercado, tipo tensorflow Teano, Café, Torch, la que sea. Y lo abordo yo. Yo tengo el control sobre, sobre lo que desarrollo. Hay una parte que es: hoy no tengo capacidad, yo solo voy a co-crear y con un proveedor de, de servicio, me da igual, los, los Fujitsu o los IBM, los que sea, este, estas empresas es, co-crean eh, soluciones. Está la otra opción, que como veis, eh, a medida que nos vamos moviendo hacia, hacia la derecha, van siendo o son opciones que van a ser dominantes en el mercado, porque el, des, el desarrollarlo uno no es para todas las empresas, eh, puedo utilizar una plataforma donde no tengo que construir yo toda la infraestructura. Donde, pues Aquí tenemos el caso de, pues de, de Azure Machine Learning, me puedo apoyar en Google Cloud Machine Learning, en fin, hay distintos proveedores que nos dan la opción de tener una oferta. Y como decía antes, pues en el caso de Google, eh, si cuentas con un alto estatus que te da... El, de ayuda en la parte de los servicios, fenomenal, pero fundamentalmente por donde va a entrar la inteligencia artificial es a través de embebida, embebida en otra solución. Eh, los casos que, que estamos viendo, pues es claro cómo está entrando embebida en la parte de los RMs. ¿no? Pues, eh, tenemos Salesforce eh, que tiene su, su Salesforce Einstein, donde ya de alguna forma ya está embebida dentro de. De la aplicación, si sí, es verdad, que a veces también tienen en paralelo una plataforma, pero ya la van integrando, me da igual ServiceNow o, o incluso Oracle, pues si ya tienen, van integrando todo eso. Al final, la decisión pues va a depender de muchos factores, de, eh, oye, quiero controlar la innovación, me quiero diferenciar, cuál es la inversión inicial, porque la parte de plataforma, bueno, eh, por ejemplo, estamos hablando siempre de que la adopción se produce, eh, estas plataformas son en cloud, ¿no? Eh, el menor tiempo al valor, cuánto tiempo tardo en conseguir eh, que todo esto eh, que todo esto funcione. Al final, por sintetizar, hombre, desarrollarlo uno mismo tiene unas ventajas porque eh, tienes mayor control y te diferencias, pero bueno, tiene eh, las desventajas que te puede llevar mayor tiempo obtener eh, resultados, ¿no? Sin embargo, pues tienes eh, un mayor control y en las otras pierdes parte del control de la evolución futura de cuál va a ser el roadmap que se va a tener. Aquí tenemos el, el cómo se está adoptando el IOT, que es otra de las tendencias. A ver, IOT hay que, hay que distinguir, aquí os, os planteo otro estudio que hicimos, donde, eh, donde, hacia dónde está orientado. ¿no? Esto eh, marca bastante la diferencia. La verdad que el grueso del mercado, aunque estamos hablando de que. Eh, IoT va a generar muchos datos, los está generando, pero la mayoría de las empresas se está eh, centrando en lo que es la parte de eh, la sensorización. En la sensorización, el objetivo es, eh, fundamental es eh, obtener una información descriptiva, saber cuál es el estado en el que está, pero digamos no tiene un fuerte componente analítico. El componente analítico entra cuando cogemos la vía de la eficiencia operacional o de la innovación en productos o servicios, que ¿no? es más hacia el cliente. Cuando vendemos un producto que está sensorizado, incluso podemos cambiar la naturaleza de ese producto y convertirlo en un servicio, en la eficiencia operacional. Eh, si bien el objetivo es, eh, normalmente está muy vinculado a objetivos de ahorros eh, y, o, o temas de mantenimientos preventivos, todo esto puede venir Menos modelos de negocio, pero la realidad a día de hoy es que el grueso del mercado todavía eh, hace un uso muy limitado de las eh, analíticas en su parte en la adopción que está haciendo de, de, de IoT. Estos son siguientes pasos, aunque ya vemos algunas empresas que comienzan a hacer una analítica más sofisticada, incluso inteligencia artificial aplicada a todos esos productos que están desarrollando. Eh, quería mencionar también no. ya, como la, la revolución que se está produciendo en la parte de, de, de del hardware antes eh, venimos un mundo donde eh, eh, bueno, pues prácticamente teníamos un duopolio entre Intel y AMD en la generación de toda la parte de los chips es verdad que la, hemos ido aumentando nuestra capacidad de procesamiento pero um, ya con la llegada de inteligencia artificial de un uso eh, intensivo de, de computación, pues lo que estamos viendo es, para empezar, que los gigantes de Internet empiezan a crear sus propios chips, porque no son suficientes, y luego empiezan a surgir nuevas arquitecturas, como arquitecturas GPU, promovidas por, por empresas como Namibia. Bien, eh, como veis, esto se está, se está agitando, pero mm, quería hacer también una, una, una reflexión aquí sobre cómo está evolucionando el hardware y tiene que ver con el lanzamiento, por ejemplo, de Apple, del de Icon 10. <coughs> que uno de los principales aspectos que traía es que tiene su propio procesador capaz de eh, soportar inteligencia artificial o realidad virtual o aumentada. Bien, ¿esto qué significa? Que cada vez vamos a ser capaces de llevar eh, mayor inteligencia hacia eh, los dispositivos. Y esto va a cambiar un poco cuáles son las arquitecturas de red de las empresas y demás. Por eso es importante que, aunque esto eh, permanezca en... Digamos, eh, no esté en la superficie, sino que esté en los cimientos, pues saber que los movimientos que hay aquí es lo que va a hacer que todo lo demás se vaya acelerando eh, más. Y, por último, el último tema es eh, el relacionado con, con la regulación. ¿no? O sea, al final... Eh, eh, el regulador, eh, yo creo que ha sido muy inteligente en esta regulación, en la que he mencionado el PSD2, en la directiva NIS, en fin, hay muchas regulaciones que están viniendo, que proceden de, de Europa, que están, eh, están bien pensadas. Eh, eh, la regulación no solo hay que verla como, como cumplimiento, sino que es lo que marca cuáles son eh, las reglas del juego en esto que hemos Dicho que era la economía del dato, ¿no? En concreto, en concreto eh, GDPR. Es el, el regulador, para empezar, se rinde la evidencia de que no es capaz de seguir con, con el ritmo de innovación que se produce en el mercado. Entonces, deja en manos de las empresas qué es lo que eh, el, qué tienen que hacer para garantizar eh, que, pues, que los datos de sus clientes son seguros, que se hace un uso adecuado, ya no hay una lista de verificación donde yo cumplo aquí, aquí y aquí. Bien, eh, eso se acabó, ¿no? Entonces, eh, cada empresa debe desarrollar eh, su propia estrategia y esto enlaza con la idea de que el dato, eh, sobre todo cuando es un dato personal, eh, no solo es un activo, también es un pasivo que tenemos que saber cómo eh, protegerlo, cómo securizarlo. Y, y sobre todo, eh, lo que nos exige esta regulación es una mayor transparencia donde a cada uno de los eh, que utilicemos información eh, con datos personales, eh, pues hay que comunicarlo a los clientes. Bien, pues eso era, uh, esto ha sido un poco eh, lo que es la síntesis de lo que eh, bueno, he tratado de, de sintetizar un poco algunos de los aspectos que, estamos, que se pueden ver en el, en el mercado y aquí ya solo me queda pues, transmitir, eh, volver un poco a, a algunas ideas que yo creo que son, son centrales. Una es que eh, hay que centrarse en la primera y quizá más importante es que eh, hay que centrarse siempre en, en cuál es la necesidad, cuál es la pregunta de negocio, cuál es la necesidad que tenemos ahí luego vendrá Vendrá la, la tecnología, esto bueno, yo creo que ya es algo que pues, hemos aprendido ¿no? de, de, de durante los últimos años, ¿no? donde, digamos, porque eh, esta tecnología, los primeros en ver el potencial que tenía esta tecnología, estaba en el ámbito de, de los departamentos de, de tecnología, pues ha llevado muchas veces a que se crearan cosas que luego no tenían eh, mucho sentido para negocio. Hay que partir de... De, de negocio, tener una idea clara. El segundo aspecto es, eh, que hemos tratado es que existen muchos datos de uso. Están, están proliferando, ya no es solo la toma de decisiones, sino que cada vez entra en más eh, en otros ámbitos. ¿no? Y, en especial, destacar oye, la capacidad que tenemos de monetizar esos datos cuando eh, un tercero eh, los valora y puede obtener, eh, combinándolo con otros datos, puede obtener Puede obtener valor. Y por último, bueno, pues la oferta goza de, de, de buena salud, si bien es verdad que hay muchos proveedores, eh, eh, la verdad es insistir en esta idea, concurrencia y competencia eh, son cosas bien distintas y hay espacio eh, para <coughs> los proveedores en el mercado. Bien, eh, pues eh, con esto mmm, yo creo que no sé si tenéis <coughs> alguna cuestión que eh, tratar, pues estoy, estoy a, vuestra, a vuestra disposición. Gracias, Fernando. Muy interesante. Mucha, mucha información. Bueno, pues si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a través del chat, es el momento. Vamos a dar un poquito de tiempo. No solo preguntas, también podéis hacer aportaciones, eh, contar experiencias, si queréis, todo suma. Gracias a ti, José Antonio. Bien, eh, me ha puesto ver una pregunta en torno al sector sí, público. Sí. Eh, que ¿Cómo se está haciendo? Bien, aquí hay eh, distintos ámbitos. Desde luego, donde se puede ver eh, eh, que se está haciendo un uso mucho más intensivo, es lo que tiene que ver con eh, aspectos eh, relacionados con eh, ciudades inteligentes. ¿no? Eh, bueno, todos... No sé si conocéis que hay una red de ciudades inteligentes que agrupa las 40 principales eh, ciudades eh, o las que están más avanzadas en esto que... Eh, eh, bueno, decía Reci, pues, eh, de esto lo que hacen es compartir experiencias y, y se está generando ahí una dinámica donde se utiliza mucho. ¿no? Hay un caso muy conocido, que es el caso de, de Santander, que se utiliza... Eh, por ejemplo, se han puesto sensores en... en cubos de basura para, digamos, optimizar eh, la recogida eh, que luego se hace de ellos, ¿no? Es decir, eh, si un cubo no está, eh, no tiene suficientes residuos, pues eh, se modifica la ruta de, del camión que va recogiéndolo y todo esto para, eh, tenemos el caso de Rivas, que también eh, se utiliza eh, todo este tipo de de sensorización, es uno de los referentes donde se utilizan dentro de, de la ciudad para gestionar eh, todo el, el, lo que es el mobiliario público, incluso tener eh, eh, lo que es las instalaciones en la parte de instalaciones deportivas, gestionar la demanda, analizar qué es lo que se necesita. Entonces, en la parte de ciudades inteligentes, mucho en la parte de... de... Eh, de más de uso interno dentro de la organización, pues, o sea, dentro de, la, de las propias administraciones, hay que eh, quiero mencionar, hacer referencia, a que hace una semana, bueno, una semana no, quizá un mes, se eh, lanzó el Plan Nacional eh, para eh, la adopción de inteligencia artificial. ¿no? Eh, no sé qué nombre tiene, es algo así donde eh, se establecían las bases para que se pueda eh, intercambiar eh, bueno, pues proyectos, eh, información, algoritmos eh, dentro de las administraciones. Ahora, mi opinión personal es eh, que muchas veces eh, el, lo que, el problema que tiene la administración es eh, cómo se contratan los servicios como contrato un Científico del dato, en qué capítulo va, como, O sea, al, al final hace eh, las, la parte más, eh, me atrevo a decir, más burocrática, a veces hace que sea más, más complicado ¿no? la, la, la adopción o seguir el ritmo de muchas de las nuevas tecnologías. Cuando bueno, adoptamos en cloud, de inteligencia artificial y este tipo de cosas, pues es complicado internamente por, por el tipo de. De, de normativa y de, de regulación en torno a, a cómo se produce esa esas contrataciones. sí Javier os la compartiremos no te preocupes eh, eh, a ver eh, a ver, como si sí veo. Sí, Eugenio decía que la, la, mm. la charla ha sido muy interesante. Hay que absorber rápidamente la información aquí, partillada. Bueno. No sé lo que significa partillada, Eugenio, lo siento. Sí. Hay, eh, hay una pregunta sobre el sector eléctrico. Eh, el sí. sector eléctrico, comentaste que podría monetizarse en tiempo real. ¿Crees que eso podría progresar en la eliminación de los mercados diarios, de las facturas que.? No, a ver el en estos en estos a ver la, el, el mercado eléctrico tiene un, una característica de, muy específica y es que eh, la oferta y la demanda se tienen que consumir ¿no? en, o sea tienen que casarse eh, en el momento y hemos visto por ejemplo cómo eh, sobre todo las energías eh, eh, renovables pues eso eh, ha, ha cambiado recientemente recientemente la regulación sobre los paneles solares que puede tener uno y si puede verterlos luego a la red, os podéis imaginar lo sofisticado que es eh, el análisis de toda esa información que tiene que casar oferta y demanda en tiempo real. Eh, no, no sé hasta qué, hasta qué punto, eh, no creo que vaya a intervenir en, en estos mercados, no eh, que se pregunta. Donde sí lo veo es en la parte de, por ejemplo, los de viento que se utilizan para generar energía, hacer, optimizar, bueno, esto de hecho ya se hace, ¿no? Una vez que están sensorizados, optimizar en qué momento eh, producen, en qué momento no producen, todo este tipo de cosas, sí si se, si se está utilizando. Pero así el grueso del, del mercado, pues, de lo que son los mercados eh, eh, intradiarios, no... No va, no va a afectar en ese sentido. Lo que sí que eh, empiezan a tener aquí en España, a lo mejor no tanto, tiene que ver, y aquí sí interviene de lleno la analítica, es con el fraude eléctrico, o sea, el fraude en el consumo, en el consumo eléctrico. Igual que vemos que hay fraude en el sector bancario y que hay soluciones muy avanzadas en ese terreno, el, eh, uno de los problemas eh, que tienen eh, las eléctricas es en torno al fraude eléctrico como eh, eh, cómo optimizan sus inspecciones, cómo eh, eh, pueden predecir dónde se va a producir todo esto. Este es un caso de uso que está encima de la mesa de, dentro del sector eléctrico, más allá de, con una perspectiva de departamento de marketing, de recursos humanos y tal, que por supuesto también lo utilizan. Pero específicamente en, en, este, en esta parte... Sí, luego hay otro muy relacionado con el mundo de la tecnología y el consumo eléctrico, que es bien conocido, es el de el de optimizar el consumo de los datacenters. Y como vamos utilizando inteligencia artificial y sigamos eh, acelerando esto que llamamos transformación hacia lo digital de las empresas, cada vez el consumo energético que recae en los datacenters pues, va a ser eh, mayor. Y eh, el caso de Google, utilizando inteligencia artificial, fue capaz de reducir un 40% el consumo eléctrico, porque no solo alimentar los... Eh, los distintos servidores, sino también refrigerarlos, en fin. Hay una serie de, de elementos ahí que hace eh, que todo lo que es la parte de consumo, consumo eléctrico pues, eh, se esté utilizando. Eh, la parte del de CDO para la Administración, que veo también en el, en el, en el chat, eh, efectivamente, el eh, plan de inteligencia artificial eh, que plantean eh, va a necesitar de alguna persona que esté que esté para que, para que vaya más allá del, del papel ¿no? o sea alguien que, que lo ejecute y que lo tenga centralizado y que alguno de estos problemas que pueda haber en, en reutilización de, de datos, por ejemplo, eh, entre administraciones, pues se gracias a, a vosotros gracias por, por vuestro tiempo eh, estoy eh, bueno pues a vuestra a vuestra disposición más allá de, de este webinar eh, es fácil contactarme eh, a través de linkedin y podemos seguir hablando en el sector salud en andalucía vale pues eh, en este momento eh, tendría que, que mirarlo. No me viene ahora ninguno ninguno concreto eh, que sea así eh, que pueda comentar ahora. Gracias a ti José. Si, ve, si veo alguno me entero de alguno. Eh, podemos ponernos en contacto por, por Linkedin o lo que sea y ya te, te comentaría, no te, no te dejo eso sin, sin responder. Es fácil encontrar a Fernando, además eh, os puedo mandar, cuando os mandemos la, eh, la presentación, os mandaremos su dirección para que podáis contactar con él si lo deseáis. Eh, gracias, Francisco, gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna pregunta? Sí, parece que tenemos una aportación. Bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más, Fernando. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Espero que, que haya sido de utilidad para las personas que han asistido. A mí me ha parecido interesantísimo. Y gracias. bien, eh, os espero en las próximas webinars y actividades del campus corporativo del sector TIC. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Un abrazo. Gracias.